Echamos de menos a algunos hermanos que, saben, que sabemos que están enfermos o en alguna situación, y especialmente a Abby y su familia que están en el proceso de, de mudanza. Probablemente hasta el jueves no estén con nosotros. Ah, eh, no obstante, siempre el Señor está con nosotros. Y queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas y que nosotros nos podamos unir con gozo y adorar el nombre bonito de nuestro Dios. Así que ah, eh, con el mismo deseo, ah, la hermana Vilma va a tomar las la alabanzas y la hermano Rafa nos va, va a ayudar, vamos a, a, a tratar de acoplarnos y darle al, al Señor el mejor culto que podamos. ¿Amén? Y la gloria será para él en todo. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde y dejo a la hermana Vilma. Dios me lo bendiga hermanos, lo voy a invitar a que se ponga de pie para dar inicio al culto a Dios en esta hora y lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Miqueas, Miqueas capítulo 6 versículo 6 capítulo 6, versículo 6, Miqueas está ahí por donde está, está Jonás, está Abdías, Amos, por ahí lo van a encontrar, Miqueas capítulo 6, versículo 6 y lo vamos a leer todos antifonalmente del 6 al 8, amén, lo tienen todos y quiero que honremos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu, leemos todo, dice así, ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Leemos todos. ¿Amén? Seguimos. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros o diez mil arroyos de aceite. Daré mi primogénito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 le hablaba a mi hermana ahorita, le decía que yo había planeado est no estar aquí en esta hora. No me sentía bien físicamente. Pero cuando uno, yo soy de las que le pido hasta permiso a Dios para ver si me puedo quedar en casa. Y le dije al Señor, ¿será que yo me puedo quedar, Señor? Yo no me siento bien. Y miré que cayó esa gran tormenta, ¿verdad que llovió? Sí, ¿vieron la lluvia? Y yo dije, ah, sí, el Señor no quiere que yo no vaya. Pero después me sonó el teléfono y me cayó un mensaje. Y era el Señor diciéndome, no. No te estoy dando permiso, te quiero como estés y uno obedientemente uno tiene que decir al Señor aquí estamos, ¿verdad que sí? Eso es lo que Dios espera, que Dios a, a, practiquemos la justicia, dice el amor, la misericordia, porque el Señor se agrada de eso. Aquí no estamos para hacer lo que nosotros querramos, sino hacer la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que responder obedientemente, ¿verdad que sí? Cierre sus ojos y le vemos la oración al Señor en esta hora. Dios Padre nuestro que estás en el cielo, yo te bendigo en esta hora, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, porque sé, mi Dios, que tu ojo, tu mirar, Señor, está puesto sobre nosotros. Padre, gracias, Señor, te doy, porque tú eres quien dirige nuestro caminar, Padre, tus ojos ojos están Dios mío a la mirar de nuestros pasos, de nuestros pensamientos Señor y cuando tú miras que hay algo Padre Santo que no es bueno para nosotros, tú nos libra de ello Padre Santo, gracias porque tú también pones en nosotros el querer como el hacer tu preciosa voluntad Dios, yo te bendigo mi Dios y te doy gracias por la oportunidad que nos dices en este día Señor, por los trabajos, por los alimentos, la vida Padre Santo y el poder Señor aquí estar Dios mío y decirte en esta hora Señor hasta aquí me ha traído tu amor y tu misericordia Señor, gracias Padre Santo te pido que bendigas a este pueblo Señor, y que tú tomes Señor este escenario Padre, y tú dirijas Padre, conforme sea la necesidad Dios mío de cada uno yo te ruego que tú los bendigas y a los que no pudieron también Señor, que tú trates allá también en sus hogares y en sus vidas Señor, en el nombre de Jesús Señor, recibe ahora la adoración que tú mereces Padre Amén y Amén cedo mi parte a mi hermana Vilma ahora Yo también estaba Igual que la hermana Brenda Sí, les estaba diciendo Estaba eh, En la misma situación de la hermana Brenda Que eh, Ya tengo unos días De no estarme sintiendo mal Y lo peor es que mejor es en la noche Gloria a Dios. <risa> Aleluya. O sea que el, el enemigo quiere amedrentarme, quiere que no reciba mis nuevas bendiciones cada día, según él, ¿verdad? Pero como yo le he creído a un Cristo de poder, a un Cristo maravilloso, a un Cristo que todas sus misericordias son nuevas cada mañana, este... Eh, y por eso estoy aquí, ¿verdad? Por las nuevas noticias, las buenas nuevas que me dieron este día para participar, para traerle a, al Señor y a ustedes unos cánticos. Y de estar a parar aquí, ¿verdad, hermanos? Eso para mí es um, eh, un gran gozo y, ¿cómo se llama? Algo que para mí es una bendición, como todas las cosas. Que se pare aquí, el que se para es de bendición, como quiera, pero cuando lo agarramos personalmente, pues uno dice, qué bendición, ¿verdad? Y le agradezco a Dios y en el nombre de Jesús vamos a hacerlo todos, ¿verdad? Para que sea el Espíritu Santo que nos ayude. Y voy a, voy a, vamos a cantar unos coritos de los de los antiguitos, que siempre, que siempre son buenos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a comenzar con ese himno o coro que se llama Que lindo es mi, es mi Cristo. Gloria a Dios. Ayúdame. Gloria al Señor. Dice a la gloria, Señor. El nombre poderoso es Jesús. Qué, qué lindo es mi Cristo de su amor Oh es el Señor. Gloria a Dios. Hermano, ¿será que es mejor con el bajo ¿Cómo lo sientes? Gloria a Dios, aleluya. O sin bajo, Gloria a Dios. O sin Gloria a Dios. La arranque, Santo, y Santo, la Santo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Sea bendito tu nombre, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos honra y adoración. Te damos gloria Jesús, santo eres Señor. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él. ¿Puedo? Jesús, aleluya el mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de ser.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 Jesús ya la tomé y desde ese momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz ahora solo veo la gloria ya en el cielo donde voy a vivir Ahora con mi Cristo, el agua de la vida, que me puede faltar. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, ya la tomé. Desde ese momento, ha transformado mi alma, y ahora soy feliz, desde ese momento ha transformado mi alma, y ahora soy feliz. El mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir.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 el agua que me diste, Jesús ya la tomé y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Como que todavía no nos hemos prendido. Mío, aleluya, gloria a Jesús, échele leña al fuego, parón. aleluya, por ser como yo, por ser como eres tú, eres tú te, te doy la gloria, por, por, ser, por ser, ser quien eres tú, tú te doy lo. Por ser quien eres tú Yo te levantaré mi voz Y te adoraré Por ser quien eres tú Por ser quien eres tú Te doy la gloria Por ser quien eres tú No sé ¿Quién eres? es el Señor. Al Señor Santo es mi Dios, aleluya Gloria a Dios ahora vamos a cantar unos himnos alegres y vamos a comenzar con ese coro que dice Con la sombra de Pedro, aleluya Gloria a Dios Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro Sanaban los enfermos Y no, no era, era la, sombra, la sombra Ni tampoco, tampoco Pedro no, Y no era, era la, sombra, la sombra, sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el poder de Nazareno Era porque, porque Pedro tenía, tenía el espíritu de Nazareno de Nazareno. Nazareno. No, Nazareno, Nazareno Tenía el espíritu de Nazareno De Pedro, San Álvaro, cercero. Señor quiero que ardas en mi ser Como la salsa quiero arder con tu poder En nueva lengua quiero hablar como señal Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabar Era una escalera, la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La pobreía. Para atrás ni para coger impulso dicen afuera. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Sigue adelante, sigue. Que no te importe nada. Olvídate el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue. Que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Cuántas, ¿Cuántas veces, veces estoy afligido esperando palabras de aliento. Pero es raro el momento. Encuentres a alguien que te dé consuelo Es más fácil hallar desaliento Y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras Son como golpes de espada. Sigue adelante, sigue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 Sentarse en la silla criticando todo, es fácil de hacerlo. Y es por eso que hay muchos que hablan bonito, pero nunca hacen nada. Es más fácil hallar este aliento y tristeza en la boca del hombre. Que hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada. Si adelante sigue, que no te importe nada, olvídale que dirán, pues los demás no te vayan a encontrar. Y adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. Poderoso y maravilloso. El gran yo soy, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Hasta aquí mi parte. Y el pastor con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Algo que todos sepamos, pero con un poquito de. Yo le llamo salsa, con un poquito de salsa. Ahí de, de, de, de, de ritmo, ¿no? Alabado el nombre del Señor. Ah, me gusta cantar, pero como no sé, no canto, no canto mucho. Pero sí me gusta ese eh, algo que decía así: aquel hombre que anduvo en Galilea. Ah, si se arrancan conmigo, la cantamos. Si no, no. Empezamos otra vez. Aquel hombre que anduvo en Galilea llama a Jesús de Nazaret. Sí, eso es lo que quería, coger yo el tono para poder. Su tono, hermano. Sí, su tono, tono. Bajito, Su carita, tono, su es. tono. Okay. Okay. Aquel hombre que andaba en Galilea. Aquel hombre que. Así. Ah, Aquel hombre que anduvo en Galilea. No, pastor. Todavía. En Galilea. Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida y aumentan cada día más y más mi fe. Hombre que anduvo en Galilea, se llama Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida y aumenta cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor. Y si no lo tienes, pídelo al Señor. Porque amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradarle a Dios. Aquel hombre que anduvo en Galilea, él se llama Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida, que aumenta cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor. Y si no lo tienes, pídelo El al Señor, Señor. Porque amor, amor sin, sin fe, fe sin amor, amor, es imposible agradar a Dios. Eh, Amén, gloria a Dios. Qué bueno. Pueden, pueden sentarse, hermano. Gracias por, por tratar de, de ayudarme. algo que es por, me casé con una cantante y nunca la he podido llegar a, a seguirla. Bendito el nombre del Señor, ah, porque como hablábamos el viernes, parece que ese no es mi, mi don, ¿verdad? Alabado <risa> el nombre del Señor. Pero nos sentimos felices, ah, como dije al principio, nos echamos de menos a algunos hermanos que ya sabemos su situación, hermana Avi, hermano Rodimir, su familia, al ah, hermano Arismendi, seguimos orando por esta familia para que Dios haga una obra completa. Y otras personas que no están con nosotros en este momento, ah, creemos que Dios se va a glorificar. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos saben que Dios puede hacerlo? Yo no les he dicho qué, pero Él lo puede hacer. Sí, ¿verdad que sí? O sea, lo puede hacer todo. Ahora, la pregunta es si Él quiere hacerlo. Uh, si Él quiere, como le dijo cierta eh, persona a Jesús, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, en otras palabras, yo sé que tú puedes y creyendo y pensando en esa misma forma de pensar, vamos a elevar nuestra oración a Dios por las peticiones y necesidades de los hermanos de la iglesia, de algunos que están en situaciones, y, eh, le pido que siempre eh, tengan en sus oraciones eh, a mi hogar presente, mi hermana, Uh, por diferentes razones, eh, pues yo estoy en la lista de las personas que uh, ellos me llaman y me consultan y a veces pues me siento un poquito incómodo de hacer decisiones por otro. Nunca me ha gustado eso, pero este, queremos que Dios se glorifique en todas estas cosas. Amén, hermanos. No sé si hay alguna otra petición que alguien que tenga. Amén, hay una mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más necesita del Señor? el presentar en oración como antes dije no venimos al Señor dudando de que si Él lo puede hacer sabemos que Él es, es todo poder de hecho no que tiene el poder sino que Él es, Él es el poder amén, Él es el poder so, uh, entonces lo que hacemos es que vamos con, la, con nuestros mejores deseos delante de Dios en oración y en petición y le pedimos por nuestras necesidades, oramos Padre en el nombre de Jesús te doy la gloria, te doy la honra, te doy gracias por este privilegio que tuve concedido en este día de poder llegar aquí y compartir con los hermanos el culto, la adoración, reconociéndote a ti como Dios sobre todas las cosas. Y en este momento, Señor, te pedimos por las necesidad, necesidades de la iglesia. Peticiones, Señor, y cada uno de aquellos que se levantan sus manos, un voto de confianza. Padre, en tus manos lo dejamos para que tú te glorifiques como tú quieres y hagas grande tu santo nombre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, y todas las cosas las dejamos en tus divinas manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, el nombre del Señor sea glorificado. Yo no sé si había, había o, o alguien eh, eh, eh, anunciado o nombrado a alguien para alguna cosa en este día. Sí, ah, a eso vamos. Ah, pero eh, si no hay ninguna otra cosa, pues vamos a pasar a tomar nuestras ofrendas y diezmo, y ya ahorita haré algunos anuncios de mi parte y, y entraremos a la plática y creo que nos vamos a ir temprano en este día. Amén. Qué okay, bueno. ¿Cuánto, ¿Cuánto le gusta el que llueva? ¿La lluvia? Uh, me gusta que llueva cuando ya yo me quité la ropa y me acosté. Bueno, que llueva mucho, pero uh, alabado el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos con amor que tú recibas, Señor, lo que la iglesia ha traído voluntariamente a ti en este día. En forma de diezmo y ofrenda, Señor, te pedimos que tú multipliques y te glorifiques y hagas grande tu, tu, tu, tu grande nombre en, en cada uno de nosotros, en nuestras necesidades. Que nuestras finanzas, Señor, sean bendecidas y que nosotros podamos darte a ti siempre la gloria. Reconocer que todo don perfecto, todo lo que es bueno, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, Viene del Padre de las Luces, a quien adoramos en esta noche. Padre, gracias por tu, tu misericordia y por cada hermano que voluntariamente aporta, Señor, para tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras, hermana, con esta la ofrenda, pues yo voy a, a aprovechar y creo que, que no, no eh, interferíamos en esto, pero quiero uh, Mientras ella conecta la ofrenda, me, me van escuchando, pueden ofrendar y escucharme y salgo de los anuncios que tengo que hacer rapidito. Eh, de mi parte, luego escucharemos los anuncios de la, de la semana. Uh, primeramente, quiero darle o excusarme o presentar mi excusa uh, por no haber estado en la mañana ayer. Por alguna razón uh, me sentía tan. Uh, indispuesto, ¿sí? que no podía, no podía levantarme o, o al menos haber llegado acá y mi esposa también está, está, bueno, está todos está todo estos días uh, eh, un poquito eh, atareada y ustedes saben que en casa pues tenemos a Abby y su esposo y a uno de los muchachos y ahí estamos todos amontonados y como que, como que eso nos da bendición y ánimo, ¿verdad?, para seguir adelante. Bendito el nombre del Señor. Ah, pero eh, me siento, siempre he tenido este, esta preocupación de que un día yo no venga a abrir la puerta y alguien llegue y se quede afuera. Y, y precisamente el sábado pasó porque llegó una hermana y no pudo entrar porque no había nadie, no había, me, pregunt, me llamaron, ¿dónde? ¿Algún líder? ¿Algunos de los hermanos? Ah, algunos ni sé por dónde andan, pero ah, eh, la, la, el asunto es que. Eh, de mi parte le pido que me excusen porque eh, yo digo, como dijo Pablo en cierta ocasión: si algo le debo, apúntenlo a mi cuenta. ¿Amén? <ríe> apúntenlo a mi cuenta. La gloria sea para Dios. Ah, algo que ustedes tal vez no saben o, o, o no se dan cuenta eh, es el, el hecho de que cada año, por lo general, yo te trato de traer ciertas pláticas. Y lo hago con conciencia, o sea, me, me urge como pastor eh, traer ciertas pláticas, ciertos temas eh, o repetirlas durante todos los años, dos o tres veces al año. Por la sencilla razón de que a veces hay hermanos nuevos, los que han llegado, otros que se han convertido y que tal vez no han eh, escuchado ciertos temas. So, por esa razón eh, quiero... Eh, y uno de ellos es el diezmo. Yo probablemente, creo que el, el domingo que viene es Día de los Padres. ¿Todavía? <risa> ah, todos los días. Ah, sí, claro, desde luego. Ah, eh, so, nos, nos concentramos en, en tal hermoso Día de los Padres. Pero ya el próximo domingo estaré hablando acerca del diezmo, su origen, por qué diezmamos. No se pierda esa, ese día porque voy a traer una plática completamente eh, eh, claro para que entendamos por qué lo hacemos y uh, de dónde viene todo el concepto de lo que es el diezmo. Y otros temas como el ayuno y, y, y otros temas que iremos mirando, eh, mirando más adelante. Mientras las sociedades, algún día que, que tengan, que necesiten o quieran darme la, el tiempo eh, de la predicación a mí, pues en vez de predicación yo quiero traer una plática o, o hablar acerca de lo que es el dirigir un culto. Y eso lo hablamos, lo, lo hablamos un poquito el viernes, pero también poquitos. Ah, porque yo estoy bajo la impresión, según la información que me han dado los presidentes, es que a veces algunas personas... Ellos se acercan y se dirigen el devocionar y le dicen que no, por, por, no, sé si explico, no sé si le dan razones o no le dan razones. Lo, lo, como quiera que sea, yo me hago la pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no dirigir un culto? Es un privilegio, ¿usted sabía eso? Es un privilegio. Bueno, ya estaremos hablando acerca de eso. Ah, y yo creo que el problema, uno de los problemas que existen, que a veces personas, es el hecho de que no le damos valor a, a lo que estamos haciendo. Eh, o sea, para, para algunas personas dirigir en culto es como para hacer, para hacer cantar aquí y cantar los otros coritos y, y que la, la, la congregación lo acompañe y qué sé yo. Pero eh, eh, hay mucho más detrás de todo eso que de, debemos saber. Y ya cuando una de las sociedades me da el tiempo, lo, lo hacemos. La gloria sea para Dios. Y ah, estaremos eh, trayendo prácticas que nos conciernen, nos conciernen a todos. Bendito el nombre del Señor. cuánto tan felices soy? Amén. Me alegro de ver a algunos hermanos que no había visto por algunos días. Uh, y creo que no hay nada nuevo que yo pueda mencionar, excepto que la gasolina está cara. Pero eh, eso no es nada nuevo. Uh, tengo, tengo entendido también, de acuerdo a las noticias que escucho, de que hay una ola de calor. Eh, se espera que este verano sea un tiempo eh, difícil con el calor. Eh, en algunos estados y, y inclusive el, el estado donde nosotros vivimos en, en Florida, eh, es parte de, de esos. Algunos sitios creo que hoy esperan eh, temperaturas de 103, 105. Como temperatura, si ustedes añaden lo que es la, la, la, la, la, ¿ah? la humedad, el factor de la humedad. Eh, eh, se, hace, se hace intolerable Eso hay que tener cuidado Asegúrese que su aire acondicionado está trabajando bien ah, Acuérdese que los aire acondicionados necesitan mantenimiento Y cambiarle su filtro Y cambiarle todas esas cosas para que a medianoche media no se, se eche a perder Bueno, ya ustedes saben todo eso so, con, con eso le damos la introducción al, a nuestra plática de hoy Que vamos a hablar acerca de parábolas eh, y, y, y, hay, ¿Hay alguien aquí que no sabe lo que es una parábola? ¿Que no sabe lo que es una parábola? ¿Todo el mundo sabe lo que una parábola es? Amén. Parábola. No un parábola, sino un parábola. Uh, ¿Todo el mundo sabe lo que es una parábola? Amén. ¿Lo doy por sentado? Amén. A la una, a las dos, a las tres, parábola. Todo el mundo sabe. Muy bien. Ok. Uh, y como hemos aprendido, es un dicho o algo, una enseñanza terrenal que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, usó muy, mucho, muy común en los evangelios, eh, dichos comunes para eh, enseñar algún concepto espiritual, solo material, usando las cosas comunes y materiales para enseñar acerca de conceptos espirituales, es, es una parábola, lo, lo entendemos así, ¿verdad?, Uh, y eso vamos a, a, ver, a, a, a mirar una de las parábolas hoy, uh, las parábolas de las diez vírgenes. Y ya mismo le, le voy a dar dirección a dónde vamos a leer. Uh, pero yo quiero que. Uh, bueno, no, no solamente en los Evangelios hay parábolas, también en Isaías hay parábolas y en otros libros eh, del de Antiguo Testamento. Hay parábolas, o, o sea, esta forma de, de hablar con, con figuras, ¿sí? Uh, ahora, abran sus Biblias, vamos conmigo rapidito en el libro de los Evangelios según San Mateo, ahí nos vamos a quedar, vamos a abrir dos, dos lugares, pero uh, vamos a comenzar en Mateo capítulo 13. Mm. Mateo capítulo 13, vamos a comenzar con el versículo uh, 31 y luego vamos a mirar otros, vers otros versículos ahí. El, el capítulo 13 del de, de, de Evangelio según San Mateo está lleno de parábolas muy, muy interesantes, muy instructivas, de buenas enseñanzas. Uh, pero lo que quiero es mostrarle un detallito que a veces al leer no nos damos de cuenta, aunque ya lo he mencionado otra vez y algunos saben ya esto. Pero, por ejemplo, el, el, el Mateo 13, 31 dice de esta manera. Me refirió a, una, a, una palabra, a otra parábola. Le refirió diciendo el reino de los cielos. ¿Qué pasa? Es semejante, Ahí vamos a, a, a concentrarnos en esas dos palabras, es semejante, ¿sí? Ok, en esa parábola que habla acerca del, del grano de mostaza, la, sí, sí, la siguiente parábola que habla es la levadura que está en el capítulo, 30, en el versículo 33, en ese, mismo, en ese mismo, dice el reino de los cielos, es semejante, es semejante. A la, a, ok, eh, el versículo, el versículo eh, 44 dice, además el reino de los cielos es semejante. Noten ustedes que Jesús siempre usó esta expresión, es semejante. El reino de los cielos es semejante. Ah, el, el versículo 41 o oh, 45, el reino de los cielos es semejante, es semejante. El 47 Asimismo, el, el, el reino de los cielos es semejante a una red. Ah, el, 20, el 52, eh, por eso escriba Doctor de los Cielos, es, es semejante a un Padre. Bueno, y esa es la forma eh, donde encontramos muy común en los Evangelios la expresión el reino de los cielos es. Ahora, el término es, ¿en qué tiempo lo encontramos? No, no está hablando de, en el pasado, porque entonces diría era. Y si fuera el, el, el futuro, diría será. Pero al decir es, quiere decir que está hablando del presente. El reino de los cielos es ahora. Ahora, vámonos a ir al capítulo 25, porque esa es la parábola que vamos a mirar. La parábola de las diez vírgenes. Uh, y a ver qué enseñanza podemos extraer, extraer de ella. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? No, de, yo le voy a preguntar después cuánto, qué es una parábola. Ahora, uh, porque es importante que la, la puedan explicar. Ahora, el, vers, el, cap, el capítulo 25 de Mateo es, habla una, es una parábola, pero leámoslo con cuidado como dice. Dice entonces, ¿lo tienen? Entonces, reino de los cielos será semejante. Ah, entonces aquí no, hablo, no dice es, es, dice el reino de los cielos será. Solo pone en el futuro. Entonces, ¿qué nos da a entender entonces esa, esa expresión? Que la parábola que vamos a mirar es una palabra, parábola profética. Habla del futuro. Las otras, Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante, es, es, es. Pero aquí dice será. Y esto, y aquí es importante uh, lo que vamos a mirar. Estoy seguro que ustedes ya, muchos han, es una de las palabras que más se ha hablado, más se ha predicado, más enseñado uh, acerca de las diez vírgenes. Y las la, la palabras de las diez vírgenes habla, habla de, del novio y una virgen que es la novia, y, una, y diez vírgenes que están supuestas a llevar eh, lumbreras o luz. Vamos, lo vamos a leer para, para ubicarnos en, en, la, en el texto bíblico. ¿okay? Yo quiero que ustedes desde, desde ahora entiendan que la, la, la persona central o el concepto aquí central no es el novio que se representa... A Jesús para la iglesia y a Dios para Israel. Ni representa tampoco a la novia. Ni ese novio ni no es la novia. La personajes importantes en esta palabra son quién? Las vírgenes. ¿Cómo? Su Biblia tiene un encabezamiento arriba. ¿Cómo dice? De las diez vírgenes. ¿Por qué? Porque es las, es las vírgenes, las diez vírgenes, la que toman el, el centro de la extensión. No es el novio, no es la novia, son las vírgenes. Y eso, eso es importante que lo entendamos. Ahora, estamos hablando de un novio, de una y, y esto es lo que eh, vamos a, a, mirar, a mirar aquí. Vamos a leer al menos dos versículos. ¿Están conmigo? Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes,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 Cuando hablamos de una boda, ¿cuántos de ustedes han, han estado en una boda alguna vez? Eh, especialmente los que se casaron, ¿verdad? Han estado en una boda alguna vez. Ah, es algo interesante y es, y es el por qué es importante conocer la Biblia y conocer las costumbres de los tiempos bíblicos. Porque cuando hablamos de una boda en el tiempo de nosotros... Encontramos eh, al novio. Eh, en una boda de, en una boda común como la conocemos nosotros, ¿quién es la persona importante? ¿Quién es la persona eh, importante o, o que todo el mundo pone los ojos? La novia. Todo el mundo quiere ver la novia, todo el mundo quiere ver su vestido, todo el mundo quiere ver su... Eh, la novia es la, la, la, la persona que, que atrae, todo el mundo quiere venir a, a, ver, a ver la novia. Se acostumbra en nuestra forma de, de, de, de hacer bodas que dicho sea de paso para, para beneficio de aquellos que en el futuro se casan. Y tal vez para los que ya están casados pero no se dieron cuenta. El hecho de que Todo, esa, todo ese gastar de dinero y toda esa cosa de, de, de, de vestimentas, de todo eso, nada de eso tiene que ver con el matrimonio en sí. Esas son cosas que la gente quiere hacer. Lo único que es necesario y que la ley lo requiere son los votos. ¿Sabe cuáles son los votos? Te tomo en, en bien o en mal, me caso contigo en las buenas, en las malas, en, en enfermedad o en salud. Y todo Esos son votos. Votos que a veces los seguimos, escuchen bien, los seguimos porque ya están en un programa o en algún manual del ministro o en algunos sitios donde nos dice, repita esto. Con este anillo me caso contigo. Y vamos repitiendo y repitiendo, pero los verdaderos votos son los que, sea, los que salen de la persona. En algunas culturas, e inclusive aquí en, en, en el tiempo que vivimos, algunas personas dicen cuando lleguen a los votos, le dicen al pastor o al ministro o al juez, cuando llegue a los votos nosotros queremos hacer nuestros votos. ¿No le parece a usted eso interesante? Que yo me voy a casar y le digo a mi esposa un montón de cosas que alguien ya escribió que lo dijera. De mí mismo no le estoy diciendo nada. Me, ¿Me estoy dando a entender? De mí mismo no le estoy diciendo nada. Simplemente el, el pastor le dice, ah, repita conmigo. Fulana de tal, acepta fulano como, si sí, lo acepto, si y, y, y, y, y, y, lo acepto y todo. O sea, y eso es, lo, lo que usted está diciendo es repitiendo algo que ya se escribió y que alguien le está guiando a usted a hacer una ceremonia para que todo se vea bonito. Pero, ¿de, de usted mismo salió algo? Y esos y eso son, eh, eso son los verdaderos votos, no los que es, se sacan de un papel o de un programa. ¿Están conmigo los matrimonios? Porque si usted no ha hecho votos cuando se casó, hágalo esta noche. Váyase a su casa y, y, y diga, esposita mía, siéntate aquí. Te voy a decir mis votos. Te voy a amar fea o bonita. Te voy a amar gorda o flaquita. O sea, dígale los votos suyos. Están conmigo. Ah, dígale lo que usted siente no lo que otro escribió pero bueno al menos para poder eh, yo como ministro que administro la, la, la ceremonia poder firmar el certificado tengo que hacer escuchar los votos es la única forma que es necesaria en la boda eso de, de, de fiesta y de trajes y de cuantas cosas esos son adornos que no tienen nada que ver lo importante son qué cosa los votos y digo eso porque en forma de enseñanza nosotros como creyentes venimos a tener, a hacer una unión con nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe nos unimos eh, eh, al, al concepto de lo que es la salvación, lo aceptamos y hacemos una declaración. El apóstol Pablo dice, si con tu boca lo confiesa y lo crees en tu corazón, serás salvo, hablando de la salvación. Entonces nosotros también tenemos que aprender a confesar y a decir al Señor lo que hay en nuestro corazón y cuánto le amamos. No lo que alguien me diga que diga. Ese es el problema de los, de los, de los amén. ¿Cuántos dicen amén? Eh, amén! Bueno, me, me dieron los amén. Qué bueno, es que es bonito estar culto. Hay muchos amén. Pero son pedidos. Están conmigo. Son aménes pedidos. Yo de vez en cuando así para despertar la, el ambiente, pero no les veo mucho chiste en que ande todo el culto diciendo, deme un amén, déme un aleluya, déme un gloria a Dios. Déle de la gloria a Dios. Désela a usted, no me la diga a mí. No espere que yo lo mencione o que yo se lo pida. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? <ríe> amén. Désela a Dios. Désela al Señor. Eh, y, y, ¿Y sabe por qué? Porque eso es lo que sale de nosotros. Yo sé si me estoy haciendo claro en esto, porque es importante. A Dios debemos de darle lo que sale de nosotros. De la misma manera que a nuestra pareja, a nuestra, a nuestra esposa, debemos de decirle lo que hay en nuestro corazón, no lo que un libro dice. ¿Tiene sentido eso? Eso <ríe> so, so, repito, a... Uh, cuando a los jóvenes, cuando se vayan a casar, eh, cuando lleguen a los votos, dígale, pastor, nosotros queremos hacer nuestros propios votos. Y, y, y, y, y, que, y que el novio le, la mire a ella y le diga, mi vida, no tengo centavo, no tengo dinero, no tengo casa, ni perro que me guíe, pero te amo. Bueno, aquí estoy haciendo mis votos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Le estoy haciendo mis votos. Eh, algo que sale de mí algo No que alguien me está diciendo Repita esto, dígalo otro ¿Tiene sentido eso? Hágalo con Dios también Dele al Señor lo que sale de su corazón Y no lo que... Ah. Ok So, cinco... Eh, diez vírgenes Cinco eran El versículo uno dice eh, vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. El hecho de tomar lámparas da a entender que era, era que, de, que ¿cómo era el día? De noche, era la noche, era de, era de noche. Ah, más adelante lo, lo, lo explica bien claro, eh, que a medianoche se oyó el clamor. Ah, las bodas en, el, en, el, en, en lo que es la costumbre del judío, Repito, son muy diferentes a las de nosotros. En el judío, por lo general, cuando, cuando la, el novio pide a la novia, y en muchos casos son los padres los que se encargan de hacer el, el, el matrimonio. ¿Ustedes sabían eso? ¿Han oído hablar de eso? De que son los padres los que... Ah, so entonces, eh, si las cosas no salen bien, entonces no le echamos la culpa a Dios de que la mujer que tú me diste, sino a papá que fue que la cogió. Pero bueno, eh, son costumbres que, que, que existen y en Israel existía y me imagino que existan hasta el día de hoy este tipo de costumbres. Pero en, en, lo que, en esta palabra que Jesús está mencionando, está viviendo el tiempo de él y en aquel tiempo el novio cuando, se, cuando después que se, se, se, se, se hacía el compromiso y se ponía la fecha, no se ponía una fecha para el sábado a las 3 de la tarde, se le daban 10 días. Se le daba 10 días. El novio ya no veía más la novia y, en, y, de, y tenía 10 días para irla a buscar. Podía ir en cualquier momento. Y aquí es donde viene la enseñanza de que las vírgenes tenían que estar preparadas todo el tiempo. Porque no sabían exactamente qué momento o qué día iba a aparecer el novio a buscar la novia. Tenían entonces que tener su... Lámpara, la palabra lámpara aquí, tal vez venimos de diferentes sitios y entendemos la palabra lámpara de diferentes maneras, pero era un tipo de, de, de farol o ah, que se ponía en una, en una antorcha, como una antorcha, un palo largo, estoy hablando del tiempo de Israel. Se ponía y entonces se, se llevaba en alto, ¿cuánto sabe lo que es una antorcha? Es, es, y eso es prácticamente lo que aquí habla de, de, de lámpara. Ah, y estas, estas eh, eh, mujeres vírgenes que habían sido escogidas, ¿sabe cuántas vírgenes tal vez habían, habían vi, eh, vivían en esa, en esa ciudad, digamos, Israel? Pero de esas diez fueron seleccionadas para esa boda. Eso es un privilegio. ¿Me doy a entender? Eso es un privilegio, de que, de que el novio o la novia o los padres, o los que se encargan de eso, hayan tocado la puerta y dicen, oye, queremos que tú seas parte de las vírgenes. Y tal vez, vuelvo y repito, eh, alguien diga, bueno, pues hoy día, yo he escuchado ciertas, he hecho muchas bodas y he escuchado muchas cosas, y he escuchado cuando alguien dice, es, hermana fulana, eh, queremos que su hija salga en la boda de, de nosotros. Y, ah, pero es que hay que comprarle un vestido, que hay que comprarle esto, que hay que prepararla. Bueno, vuelvo a lo que dije ahorita. Si, si esa es la costumbre, su, su hija no va a aparecer con tenis y, y, y cosas a la, a la boda. Hay que, hay que vestirla, vestirla de boda, ¿verdad? Right? conmigo? Eh, So, so en aquel Entonces, el, el novio tenía 10 días para ir a buscar la novia y podía ir en cualquier momento. Pero porque fuera de noche, las, las vírgenes tenían que tener antorchas o luz. ¿Para qué? Para alumbrar el camino al novio. Porque el novio se iba a anunciar pero ellas tenían que salir de donde... Ellas tenían que estar con la novia todo el tiempo. Las vígenes. acompañándole Y cuando oiga el clamor, el la, la aviso de que el novio viene, ellas salían para alumbrar en la noche oscura al novio hasta llevarlo al lugar donde estaba la novia. Porque de ahí la tomaba y la llevaba. Todo esto podemos hacer tantas enseñanzas que podemos aprender nosotros de ellas. Nosotros hemos sido escogidos, seleccionados del mundo del pecado. Por, a través del evangelio hemos sido seleccionados para una boda. ¿Ustedes sabían eso? Porque la iglesia se ha declarado que es la novia de Cristo, la cual se prepara, para el día de las bodas del Cordero. Oh, mi alma. Eso, eso sería el, el día que, que anhelamos todos. Poder, poder llegar a esa reunión físicamente. Estar con el Señor. Que dicho sea de paso, es lo que un matrimonio es en sí. Una pareja se dispone a vivir físicamente sus vidas juntos. Tal vez usted está pensando, bueno, pero la intimidad y todo eso no tiene nada que ver. Uno de ellos se puede enfermar y no tener poder en intimidad, pero sigue siendo su esposa. ¿O qué usted va a hacer? Si su esposa se enferma, caballero, si su esposa se enferma y no puede estar en más en la intimidad, ¿qué usted va a hacer? ¿Botarla y buscar a otra? ¿O cuidar de ella como su esposa como usted le prometió? Amarla para siempre. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? O al esposo. O la esposa al esposo. Te prometo que te, te amaré hasta la vida, hasta que hasta la muerte. Te amaré hasta la muerte o hasta que otra cosa suceda, como dicen por allá. Pero, pero la, la, la idea aquí es que nosotros como pueblo de Dios hemos sido llamado, escogido. ¿Están conmigo? Yo no sé si usted se siente seleccionado. Yo no sé. Mire, vuelvo y repito a lo que dije ahorita con las sociedades. Hay muchas cosas en el evangelio que a veces nosotros las tenemos, las miramos tan liviana, tan elemental, y no le damos la importancia a lo que es ser traído a la presencia de Dios y, y, y ser conocido como un hijo de Dios. El Evangelio según San Juan dice que aquellos que le recibieron, a aquellos que recibieron a Jesucristo, se le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué les parece eso? Antes no teníamos nombre, no teníamos identidad, pero ahora somos hijos de Dios. Y más adelante el apóstol Pablo en la, en la epístola dice, y si hijo y si, y si, y si hijo, herederos al mismo tiempo. También herederos. So, hemos sido hemos sido llamados para la salvación. El libro de, de, de la carta a los a los hebreos dice, ¿cómo nosotros escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? No, ¿Qué vamos a hacer? no hay más, ya, más, ya no hay más sacrificio que hacer, ya no hay más nada que hacer. Si tenemos en poco la sangre y el sacrificio de Cristo. Él es nuestro salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos solo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. A Él le damos la gloria. Eso es un privilegio ser seleccionado. So, el, la, el novio podía ir en cualquier momento. Y el, y el problema que presenta con las, con las insensatas es de que eh, cuando se dio el comienzo de su, de su espera, tomaron sus lámparas, igual que las otras, tomaron aceite, tal vez igual que las otras, pero no tomaron aceite adicional para el momento, porque dice la historia que de repente le dio sueño, cabezaron, se durmieron, Vamos a seguir leyendo. El versículo 3 dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Y aquí no podemos, aquí podemos hacer una aplicación a lo que es la iglesia hoy día. Nosotros podemos levantar la mano y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Pero si no tomamos el aceite o en lo que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas la Biblia dice, enseña que cuando creemos desde el día que usted creyó y levantó su mano y usted creyó, usted es sellado sellado por el Espíritu Santo y un sello quiere decir que eso es propiedad de si le selló el Espíritu de Dios usted es propiedad de Dios ¿cuánto le dan la gloria a Dios? No, no, no, no, no nos motiva eso nosotros a servir al Señor con alegría, con gozo, con decisión, como que vale la pena, aún en los momentos más difíciles y las pruebas y los, y los problemas que puedan venir. La, el apóstol dice, nada de los sufrimientos de esta vida se pueden comparar con la gloria venidera que un día ha de manifestar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? So, entendemos la importancia, lo bonito que es. Y eso es lo que hace que nosotros, nos, aun cuando estamos down, como decimos, decaídos, eh, nos, nos, nos paramos, seguimos para adelante porque sabemos en quién hemos creído. Amén. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos que Él no nos va a dejar. Nos, podemos, nos, podemos, nos podríamos, podríamos descansar en la expresión bíblica de que Él no da más carga de la que no podamos llevar. Bendito sea el nombre del Señor. Sobre el versículo 7, las, las insensatas o las tontas no tomaron consigo aceite. El versículo 4 dice, más las prudentes tomaron aceite en sus, en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo tardándose el esposo que abecearon todas las, las diez y se durmieron el versículo 6 dice y a la medianoche se oyó que un clamor o un aviso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 y las insensatas, las tontas, dijeron a las prudentes, a las sabias, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Déjenme detenerme ahí un momentito. El aceite es un tipo del Espíritu Santo. Somos ungidos con aceite fresco. El Espíritu Santo nos unge, nos prepara, es el que, el que nos, nos nos capacita, nos enseña, nos, nos dirige. Pero, ¿sabía usted que las cosas santas no se pueden compartir ni se pueden, nadie se puede contaminar? Yo conozco a ciertas personas y a veces voy y me siento al lado y digo, ah, me voy a sentar aquí a veces si se me pega algo bueno. O sea, tal vez alguna buena costumbre se me pegue, pero la santidad no se pega. En cambio, lo inmundo sí contamina. Lo inmundo contamina, lo inmundo nos daña, lo inmundo se pega. <ríe> es como el SIDA o como el, como el COVID ese que anda por ahí. Hay que andar con máscara porque si no, se contamina uno. Sin embargo, la santidad no se consigue por medio de nadie que te la pueda transmitir o que te la pueda, eh, ni, siquiera, ni siquiera el mejor de, de los ministros te puede impartir santidad. Porque la, ahora, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, la palabra santidad quiere decir separado. Ser santo es, quiere decir que estamos separados. Por supuesto, la iglesia, usted y yo, nos hemos separado del mundo, de las viejas costumbres que ofenden a Dios. Casi todos los cristianos que están en la iglesia hoy y no han dejado sus malas costumbres, sus malos hábitos mundanos, luchan y luchan y no pueden avanzar porque es que no se puede. No se puede crecer en la, en, en, en, en la santidad con las cosas mundanas. La Biblia enseña claramente que el que siembra para la carne, de la carne cosecha, ¿qué cosa? Corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu Santo recibirá vida eterna. So, repito, eh, según sembramos, así cosechamos. Pero eh, eh, entienda, no, no. no Hay personas que dicen, de hecho, he escuchado esto entre los jóvenes. Me quiero casar con un joven que sea bien espiritual. Porque a lo mejor se me pega lo de él. Y si a él se le pega lo tuyo. O sea, no, no podemos andar buscando las cosas de Dios entre nosotros. Tenemos que buscar a de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Tenemos que buscar a Dios donde Él realmente está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 Versículo 10 dice: Pero mientras ellas mientras iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Versículo 11 dice: Después vinieron también las otras, las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y Jesús que está haciendo la haciendo, la, uh, hablando esta parábola termina en el versículo 13 con esta expresión, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así como el esposo se llega cuando sabemos que tiene... Sabemos que va a venir porque la novia lo espera. Pero en ese paso de tiempo, de acuerdo a las costumbres de Israel, 10 días puede llegar en cualquier momento. De la misma manera que nuestro Señor, que nosotros, entonces usted entiende que componemos la, el cuerpo de Cristo, la Iglesia, componemos la novia de Cristo. Es una de las formas. Una de las formas. De, de en el en el pensamiento eh, profético, en el pensamiento eh, de, de, de, de, de que la iglesia es la novia de Cristo, de que Él pagó el precio, de que Él llevó y, y hizo, y hizo el, el, el, el, las ¿qué dije yo ahorita? El voto, ¿se acuerda de los votos? Jesús en la cruz del Calvario hizo los votos necesarios. Mi alma alaba a Dios. Él hizo los votos necesarios. Perdónalo, señor. Ellos no saben lo que hace. Pero él ha venido para llevar a cabo y terminar la obra. Es de pagar el precio. Es de hacer lo que hay que hacer. No pensando. ¿De quién? Sino de él mismo. El Hijo del Hombre ha de venir. Así dice su Biblia, ¿verdad? Así termina el texto. ¿Verdad? Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si ese texto en la Escritura, por, por, bocas de, por la boca de Jesús salió esta expresión de que había de venir, yo creo que él va a venir. No tengo duda de que Él va a venir. ¿Cuándo, lo, cuando ha de hacer, ¿cuándo ha de, va a suceder? No sé. Y acá entre nosotros no se lo diga nadie, pero ni me interesa saberlo. Yo lo que quiero es estar seguro de que cuando Él venga, yo estoy listo. Sea sea ahorita o sea después. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero estar en, la, en dentro de aquellos que estamos preparados, listos, con nuestras lámparas. Oh, las iglesias están llenas de muchas lámparas, pero apagadas. ¿Y de, para qué sirve una lámpara apagada? Como tener una listerna, ¿no? Y se pone oscuro y usted, pero no, hay, no hay pilas, no hay poder, no prende nada, no nombra. A menos que no tengamos que hayas, hayamos recibido y hayamos adquirido el aceite tipo del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo tipo del aceite en nuestras vidas, el cual nos hace sentir vivos y dispuestos para ese día. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Son, son detalles que nos hacen a nosotros entender. Por, por, vuelvo al, al primer versículo, con, cuando presenté la parábola, dice, entonces el reino de los cielos será un evento que ha de ser. Y Jesús presentó una imagen de lo que era una boda de, de su tiempo. Pero nosotros sabemos que habrá una reunión, ¿cuántos sabemos eso? Por eso el Señor Jesús nos mandó a la iglesia a que celebráramos, la Santa Cena, o el servicio de comunión. Porque en ese en ese culto, siempre, al menos en nuestra iglesia, terminamos diciendo que la próxima cena será en el reino de los cielos. Y tal vez te diga, no, pastor, pero si eso dijimos la última vez, y después, y, y, y, y si lo hacemos otra vez, bueno, lo seguimos diciendo hasta que un día ha de ser en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque, la, porque el Jesús lo dijo, y si él lo dijo, vale la pena creerle a él, ¿verdad que sí? Entender, entender lo, lo importante de lo que es estar dentro. Otra, otra de la forma de, de, de interpretar el lloro y el crujil de diente de las insensatas, es estar afuera en las tinieblas. Termino con un concepto y esto es un pensamiento mío, pero eh, escúcheme bien. La Biblia enseña claramente que los, aquellas personas que rechazaron a Cristo y que no son salvas y que por alguna, vez, por alguna razón en que hayan estado todos los días en la iglesia pero nunca, fue, nunca se dieron a, a, a su vida al Señor y nunca se aceptaron a Cristo y, y, y, van y se vayan al infierno. A veces pastor, las, los predicadores hacemos... Digo, hacemos, para, para no salirme yo del grupo, eh, momentos gráficos de que si va a estar un horno ardiendo, que si hay fuego, que si hay azufre, que si hay eh, el tormento eterno. ¿Sabe cuál será el tormento eterno, el, el peor tormento para aquellos que, desech, que rechazan a Cristo hoy día la salvación? A encontrarte en ese lugar y entender que estás separado de Dios para siempre. Más que cualquier otra cosa, saber que no hay esperanza, que no hay más remedio, que ya, ya. So, el día de salvación es cuando. Ahora, hoy, porque ni siquiera podemos contar con mañana. O alguien diga, bueno, el próximo domingo vengo y hago lo que tengo que hacer, pero si el próximo domingo a lo mejor no llega. O yo no llego al próximo domingo. So, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que yo necesito eh, tomar la lámpara y tomar el aceite y estar preparado para cuando se haga el anuncio, el aquí el que ha de venir, vendrá. El apóstol Pablo dice con la cuando suene la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, hablaba Pablo en aquel entonces, los que quedamos seremos transformados y llevados a la presencia de nuestro Señor. ¿No vale la pena eso, ser creyente y luchar en esta vida? Porque mire que nos quejamos de tantos problemas. Y hay veces que, me perdona por la palabra tontería, pero es la que se me viene a la mente. Por cualquier tontería ya queremos salirnos, ya queremos soltar. Ya no voy más a la iglesia, ya no, ya no, ya no, ya no soy. Uh, o sea, ¿no hemos, no hemos mirado la importancia de lo que, lo que, de lo que es la salvación. Y a través de esta palabra, como eh, nos muestra que una vez que el Señor vino y reclamó los suyos y las vírgenes entraron, la puerta se cerró. La puerta se cerró. Yo he escuchado personas y, uh, me perdona si alguna, persona, alguna mente anda por ahí, pero tal vez la, la pueda, pueda ayudar a alguna persona que piensa que, bueno, un eh, familiar mío murió y vamos a hacer una oración para que Dios tenga misericordia de su alma. Podrá hacer 20 oraciones. Podrá orar todo el resto de la noche o del día. Una vez que la puerta se cerró. Se cerró. Y una vez que la muerte nos toma de este lugar, ya no hay más nada que hacer. Lo que hay que hacer, lo tenemos que hacer hoy, ahora. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Hoy es el día de regocijarnos en Él. Y adorarla y reconocer que sin Él nosotros nada podemos hacer. Estamos literalmente perdidos. Estamos literalmente perdidos. So, en, en conclusión, concluyo con esto. El reino de los cielos será como una unión de un novio con una novia y donde unas vírgenes invitadas fueron llamadas para formar un grupo muy importante para tener la luz encendida. Ahora yo entiendo por qué nuestro Señor Jesucristo enseñaba en, su, en sus mensajes y decía a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Y una luz encendida no se pone debajo de la, de la mesa, sino que se pone en alto. Se pone en alto. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que cuando venimos al Señor, cuando venimos a la iglesia, alabado el nombre del Señor, rendimos a, un, a, a nuestro Dios y levantamos nuestras manos y nos gozamos en Él porque queremos ser lumbreras, queremos mostrarle al mundo que somos del Señor. Somos propiedad de Él y que cuando el Señor venga tenemos lo, lo que necesitamos para estar con Él, para entrar a las bodas. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dios la bendiga en esta noche, Dios le guarde si alguna persona en este día antes de ir a nuestras casas. Los americanos usan una expresión más o menos que dice outside looking in, o sea, estoy afuera mirando para adentro. No tienes que estar afuera del, del Evangelio mirando lo que está pasando adentro. Puedes entrar, la puerta está abierta. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrar será salvo. Y entrará y saldrá y, y tendrá regocijo y bendición. Entonces, si en esta noche alguna persona que ha escuchado esto, de alguna manera el Señor te ha ministrado en este día y te ha dado cuenta de que a la verdad que yo estoy medio dormido y no me doy cuenta de que necesito tomar aceite y estar activo y estar en el orden debido, porque un día el que ha de venir, vendrá. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? El que ha de venir, vendrá. Y no se, tal, no, no se, va, no se tardará. Bendito el nombre del Señor. Pero es importante que nosotros, nuestras vidas hayan estado en el debido orden, en el debido lugar y en la debida forme, forma mental de vida para, para agradar a Dios. El Señor no viene a buscar gente perfecta, no se equivoque con personas que dicen por ahí, no, usted tiene que ser perfecto para irse con el Señor. La Biblia dice que Jesús vino a buscar pecadores arrepentidos. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús dijo que Jesús no vino o que el médico no viene para los que están sanos, sino para los que están enfermos. En otras palabras, dando a entender que el, el, el, el, el, el, tenemos a nuestro Señor que ha venido por nosotros como salvador porque nos, nosotros necesitábamos un salvador. Y sin él nada podemos hacer. Alguna persona necesita la oración, oraremos por usted y nos vamos a nuestras casas. Bendito el nombre del Señor. Alguien necesita la oración en este día. Alguien puede levantar su mano, una mano, dos manos. Alguien más que reconoce y dice, ah, Pastor, eh, entiendo, entiendo que, que hay que estar más, más vigilante, más, más, más, más pendiente. Hay que, hay que tener, eh, acostarme y, y levantarme con aquel en el aquel de que, eh, en cualquier momento vamos a ser llamados. Alguien más necesita la hora que ahora queremos levanta tu mano yo quiero orar por usted para que Dios nos dé la fuerza nos fortalezca y yo también levanto la mía yo también levanto mi mano porque yo también necesito que del Señor más y más pueda yo estar más cerca de él Padre en el nombre de Jesús en este momento me acerco a tu presencia, te doy gracias. Gracias por este privilegio que tú me has dado de poder ministrar delante de ti y lo que has puesto en mi corazón, traerlo a los hermanos. Compartir, Señor, la buena nueva, la esperanza de vida, de que en ti, Señor, somos salvos, que tú eres aquel que imparte paz y salvación a nuestras almas. Pero entendemos que el mundo, el cansancio del mundo, de la carne, nos hace dormirnos. Estamos Que tú nos despiertes, Señor, a la realidad de que necesitamos estar activos. Movernos en ti, Señor, y estar presto para ese momento en que tú has de llamar. Te pido por las hermanos que levantado levantados manos, Señor, igualmente yo, Señor, te pedimos que tú nos ayudes. Padre mío, nos dé la fortaleza y la, y la fuerza para seguir adelante. Creerte a ti, Señor, y de poner en tus manos nuestras vidas. Todas las cosas en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, hermano? Oh, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, bueno es nuestro Dios. Vamos a escuchar los anuncios para la semana que viene y uh, nos vamos a ir a nuestras casas. Lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga más. Mañana lunes lo tenemos libre de venir a la iglesia, pero siempre en comunión con el Señor. Amén. Marte, oración a las 7. Eh, miércoles, hogares. Jueves, caballero a las 7 de la noche. El viernes, escuela bíblica a las 7 y media. Sábado, libre. El domingo aquí, es Día de los Padres. Amén. Y el próximo miércoles, 22 la pastora va a predicar en Panama City. El que quiera eh, llegar, puede llegar. Es a las 7 de la noche, pero acuérdense que para Panama City se toma de una hora y media a dos horas. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Pero la invitación es para todos. Y uh, buscar la manera de llegar. Si usted tiene su, su, su vehículo, uh, saca un rato y está allá y cooperamos con estos hermanos. El hermano Sepúlveda, el pastor, ha estado eh, recluido en el hospital. Eh, no estoy muy asesorado de cuál sea la urgencia o la necesidad, pero oramos por, para que Dios bendiga este ministerio. Ya ellos están en el templo, está terminado. Uh, no sé si van a hacer algún tipo de culto de inauguración, pero ya sus cultos están siendo en el templo y eh, ha sido una grande, una grande victoria. Pero oramos por, esta, por este ministerio, por esta iglesia en Panamá City. La consideramos como una iglesia hermana a uh, la cual pues, siempre nos, nos uh, cooperan con nosotros. Es una única iglesia que siempre que hacemos alguna actividad, aún vigilia o lo que sea, ellos siempre... De hecho, siempre que voy, hay unas cuantas hermanas que me dicen, ¿cuándo es la próxima vigilia? Porque me encanta ir a su iglesia para las vigilias. ¿Okay? So, yo pregunto cuándo son... <risa> Ah, una vez que sepa cuándo son, pues le haremos saber. Ah, pero eh, oramos por, por, por, estos, por estos hermanos y por todas las demás situaciones. Eh, si usted se siente cómodo en el mundo, si se siente incómodo, vamos a ponerlo de otra manera, si se siente incómodo, eh, está en el lugar correcto, porque las cosas no están muy buenas. La economía... ¿Cinco dólares por un galón de gasolina? Eh, yo estoy cortando los viajes míos, literalmente, eh, porque la gasolina eh, se hace caro. Ah, hay olas de calor, hay muchísimas cosas que se están dejando ver, extrañas. Estaba mirando un, eh, uno de los noticieros de... Eh, eh, eh, en esta semana pasada, donde estaban hablando de, de las atmósferas del tiempo, el canal del, del, del, del tiempo, parece que era, y, y, y alguien, y uno de los científicos decía que habían cosas extrañas, de la misma manera que la naturaleza actúa extraña, ellos empezaron a mirar que todas los, las aves que emigran han tomado rumbos equivocados. ¿Qué le parece? Aún la misma, eh, como que anda todo el mundo turbado. Eh, la sabe, sabe. Cuando van a emigrar, ellos saben para dónde van. Las mariposas que tienen su santuario en Canadá y emigran a México todos los años, ellos saben para dónde van. Pero por alguna razón, este año todo el mundo anda fuera de, parece que el GPS se ha dañado. Y las cosas no es... pongámonos en las manos del Señor, hermano, se fiel a Dios. Porque el tiempo está cerca. ¿me? Vamos a estar puestos de pie. Nos vamos a ir a nuestras casas. Muchas gracias. Y sean bendecidos eh, de una manera especial. No sé si hay alguna, eh, líderes. ¿Hay ¿Alguna otra cosa que a mí se me haya olvidado que no haya mencionado eh, en vía de anuncio o algo? Esperamos. Avi y Vladimir, a con ellos esta tarde. Me dicen que ya para el jueves esperan estar eh, integrados en sus eh, rutinas de la iglesia, pero por ahora están eh, en asunto de, de, de su mudanza y demás. Ah, y así esperamos que Dios obre en los demás, aquellos hermanos que están, han estado enfermos, para que el Señor haga la obra completa. amén hermanos? Inclinemos nuestro rostro y en reverencia nos despedimos y nos vamos a nuestras casas. Padre, en el nombre de Jesús. Venimos a tu presencia, Señor, reconocemos tu majestad y tu grandeza. Yo Te pido, mi Dios, que al salir de este lugar, tu bendición sea con nosotros. Nos guarden el camino del mal, del peligro, de toda trama del que quiera, Señor, quitarnos la paz. Te pido, Señor, por tu iglesia. Señor, los necesitados, los enfermos, los, los problemas. Mira este mundo, Señor, eh, la violencia, eh, todas las cosas, Padre mío, que andan, que están, Dios mío, tan eh, a la deriva, Dios mío. Ayúdanos a entender el momento en que vivimos. Y yo te pido por tu iglesia en la faz de la tierra. Cada pastor, evangelistas, misioneros, obreros que llevan tu palabra, los levantamos delante de ti, Señor, en esta oración. Y te pedimos por ellos que tú les ayudes y que seas grande en sus vidas, y así seas tú grande con cada uno de tus hijos en la faz de la tierra, en el nombre de Jesús, amén, amén, y pues yo dice, amén, Dios nos bendiga, Dios le guarde, saludado hermano, muchas gracias.